Buenas, el día de hoy voy a tener la posibilidad de hablar con Rodrigo, un joven chaqueño que ya tiene como más de 13 años acá en Canadá, así que espero que te guste, sentate, relájate y disfrutar del video. Nevó un poquito ayer, mira que belleza, pero no hacen nada de frío, así que vamos hoy a hablar con Rodrigo, que vino directamente desde Chaco, vamos a conocer su historia. acá con Rodrigo, y me dijiste que sos de Chaco, de Chaco Resistencia, Chaco Resistencia, y allá, un poquito allá, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que más extraña? La comida. Sí. sí la comida. Obviamente el carisma de la gente no es el mismo de acá que allá. Eso también, ¿no? El, la onda de la gente, se, se extraña a los amigos. Sí, este, acá ya sabes que la gente es muy fría, muy. Ah, creo que ni siquiera conozco cómo se llaman mis vecinos. ¿Y hace cuánto que estás eh, ya acá? En Edmonton tenemos 7 años y en Canadá en total tenemos 14 Ah, bastante entonces sí. ¿Y qué fue lo que, para, por qué dijiste vamos a, a Canadá? Bueno, a Canadá nos vinimos por una cuestión este, familiar, nos vinimos todos juntos Yo, mi mamá, mi hermano uh, y nos fuimos a Toronto Terminé la secundaria que fueron dos años por el tema de inglés más que nada sí. Pero terminé con muchísimos créditos porque ya traía los míos de, de Argentina. De ahí hice college, que es um, facultad, ¿no? Sí. Tengo secundaria en Toronto. Exacto. ¿Y, solo, y, solo solo vine... ¿Y sabías bien inglés y todo? ¿Cómo fue? No, no. Este, a mí me costó fácil adaptarme dos años. Cuando yo llegué, a mí me dijeron, ¿qué querés hacer? ¿Estudiar sí. o trabajar? Y yo, como a mí me faltó un año en, en Argentina, entonces dije, bueno, voy a terminar la secundaria por lo menos. Entonces terminé en la secundaria y dije ¿qué hago? y me metí a, a college, terminé college y ahí sí ya, ya sabíamos ya que queríamos venir por acá porque en Toronto estaba muy complicada la cosa. ¿Y qué estudiaste en college? Uh, administración de Empresas. Ok. ¿Y ya terminaste la sí, la, la... sí, sí, sí, terminé. Ah, buenísimo. ¿Cuántos la, años son? A dos, a dos, a dos, Llegó con 18 años y terminó la secundaria y la universidad en Toronto. ¿Pensas que es, es, hay posibilidades fáciles o cómo es para que la gente pues, venga a estudiar? Es bastante complicado porque uno como estudiante extranjero necesita mucho dinero. No es lo mismo los precios que te ofrecen para un ciudadano residente de acá. Va a ser tres veces más caro para un extranjero. Uh. Ya te piden qué carrera vas a estudiar, dónde te vas a quedar. Este, ¿Cómo vas a sobrevivir? Tienes que tener una cuenta de banco con todo eso Ya este, programado Tienes que tener un plan Hecho ya para venir a estudiar O sea, tienes que mostrar qué carrera vas a hacer Tienes que tener ahorros Tienes que tener este, Todo un plan ¿Dónde vas a vivir? Este, ¿Cómo te vas a mover? Todo, todo, todo Entonces, si no este, Llegas a completar las expectativas de ellos No te autorizan la la visa de estudio. Okay. Y yo siempre lo que digo eh, como <coughs> consejo a la gente es que ahorren. Uh -huh. sí, ahorren, ahorren y sé que está complicada la situación allá y lo que uh -huh. sea, pero... Más que nada si, si uno quiere salir de, de su país, por ejemplo, de Argentina, este, uno tiene que investigar bien y irse con las fuentes confiables. En este caso sería la página de, de Canadá. Rodrigo tiene 14 años en Canadá siete años en Edmonton, ciudad que eligió por su tranquilidad y para formar una familia Estabas contando que Toronto está medio, está medio complicado Lo que pasa es que Toronto es una ciudad muy muy uh, uh, es una business city entonces hay mucha gente hay demasiada gente Otro ritmo, es, aparte. Es, es como Buenos Aires exactamente okay. es, es, es caótica hay tanta gente de tantos lados entonces ya habíamos decidido con mi esposa que íbamos a salir de ahí. O sea, habíamos escuchado que Edmonton estaba creciendo muy rápido, entonces hicimos venir de vacaciones, probamos, miramos, nos fuimos a... Vinieron acá así a ver cómo, sí, cómo era. Sí, y ya nos gustó este... justo vinimos en invierno porque yo detesto el invierno de Toronto. Ok. Entonces habíamos, queríamos probar exactamente qué era el invierno de... La diferencia eh, de...? el invierno de Toronto hay viento, eso es lo que a mí no me gusta, hay... Todos los días es viento, viento, viento y acá no, acá cae más nieve, pero no hay viento, puedes tener viento una vez a la semana o algo así, pero que acá llegó menos 50 con sensación térmica de casi menos 60 sí. y eso obviamente ya es este peligroso, es este, claro. te avisan las, las autoridades te avisan que es es demasiado frío si, si no es necesario no salgas, este abrígate bien Y entonces sí. cuando le dé frío estás bien está... Yo estoy adaptado ya ¿De mujer? Es de México de mujer Ella es mexicana, este no a ella le cuesta todavía No quiero soltar eso <risa> <risa> Acá las casas están, están preparadas para el claro. invierno duro Los autos son automáticos, los prendes desde, desde la casa se calienta, te vas al auto, te claro. vas al trabajo. Y... Son lugares que están preparados para eso. Exacto, no o sea, que, no, no, uy, no es... que viene el frío, no sabemos qué sí, hacer. Sí, o sea, no, no, es, no es como allá que. Yo me acuerdo en Chaco, como hace mucho calor. Y allá las paredes, por ejemplo, son de, de ladrillo. Obviamente en invierno claro. te morís de frío. O sea, claro. te, tenés que tapar y ponerte este, cobijas y calefactor. Pero acá no, acá fíjate, afuera está menos. Creo que está a cero ahora o, o va a llegar a menos 15, menos 30. Sí, sí. Ya que estamos en Bermuda y, y, y Short. Sí. Eh, ¿Y has vuelto para allá, para Chaco? Fui el año pasado. Ya nueve no años sin ver a mis familias, mis claro. amigos. Mi hermano está allá. Fui a ver a mi abuelita por última vez. este Y no te alcanza el tiempo. O sea, ¿Y cómo viste la, la ciudad? Yo la vi igual. Uno que otro cambio, pero igual. O sea, no, no hay gran diferencia, eso es lo que a mí me sorprende, que nueve años pasaron y nah. sigue igual. <risa> sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de, de montar? Pagan mucho mejor que en Toronto, eso de entrar Y como la ciudad era pequeña, creciendo grande, entonces yo tenía posibilidad de traer mi compañía de Toronto y eh, empezar acá otra vez. Entonces más que nada tenía chance de crecer, de okay. crecer con la ciudad. ¿Y qué, qué empresa tenés? ¿Qué... Hacemos limpieza. Okay. Ah, limpieza de alfombras, limpieza residencial. Tengo página de Facebook, okay. tengo, tengo todo. Bueno, acá este... abajo vamos a dejar los, los links de todo. También hacemos este, detallados de vehículos. ¿Cómo fue que empezaste con la compañía? En la compañía este, me trajo mi hermanastro en Toronto. Él estaba haciendo limpiezas de carpeta, pero para edificios comerciales. Solo edificios comerciales. Entonces ahí digamos adquirí la experiencia, lo que se hacía, lo que no, cómo se hacía. Cuando vine acá me metí a trabajar a una compañía de este, limpia alfombras, pero residencial, okay. totalmente opuesto. Entonces ahí también aprendí el lado opuesto que es residencial y comercial. Pues como al año ya me cansé y abrí mi compañía. Estuve trabajando para el West motor Mall. Uh, operador de maquinaria pesada para ellos por 5 años y al mismo tiempo trabajaba en mi, en mi compañía y ya en 2019 renuncié con ellos para dedicarme de a punta en, en lo mismo. Esta es la compañía de Rodrigo, Carpet Cleaning Services para que le hablen acá está el número 587-337-1844 para que les hablen y si necesitan alguna limpieza, acá ya saben, no pueden hablar. ¿Recomendarías Edmonton, por ejemplo, como un lugar para vivir a, a la gente que está decidiendo ah, o está pensando en dónde? Dependiendo qué busca la gente. Porque, por ejemplo, Toronto es hermoso para por ejemplo si sos joven, se ven y pasa, querés fiestas, quieres conocer gente, este, hay muchas cosas que hacer, allá tenés playas, tenés este, el Niágara Tenés muchas cosas que hacer, muchas, muchas. Acá en Edmonton, es, sí hay cosas que hacer, este, por ejemplo, tenés el hueso Montumor, que es uno de los moles más grandes de Norteamérica. Tenés, hace poquito fuimos a Van, este, tenés Jasper, todo lo que hay. Tenés cosas, pero alrededor, o sea, sí, tenés exacto. que manejar unas dos horitas más exacto. o menos, mínimo. Sí, exacto. Eh, yo creo que es más divertido Toronto, pero acá hay más paz. Claro. Hay más tranquilidad, o sea, si vos comparás la ciudad con acá Toronto con Edmonton, uh, estás más tranquilo, en, y acá es totalmente opuesto, dejas el auto abierto, o sea, sí hay robos, claro. o sea, no me malinterpreten, sí, sí. sí hay por al lado o sea, en todo el mundo. Uh, he escuchado de vecinos que se olvidaron el auto abierto y alguien vino, o sea, tenés la mala suerte que alguien anda probando las puertas, a claro. ver quién está abierta y te roban. Cuando llegaste, vos llegaste a 2000... 7 eh, ¿no? ¿Qué fue lo que más te chocó así de...? Uh, de entrada, yo llegué en invierno okay. Llegué en marzo No, no era súper frío Pero para mí, del Chaco O era? sea, era Así como que, what? Nunca, <risa> nunca había visto la nieve tampoco Imagínate, la, nuestra ropa No estaba diseñada para un frío extremo Empezaba a cuestionar que, ¿Qué estás haciendo acá? O sea, estás cambiando tu amistad desde el calor Este las mejores cosas que vos tenés en tu provincia claro. por este nieve, frío ni siquiera sabes quiénes son tus amigos o sea, te digo que me costó adaptarme dos años por el tema de mis, de mis amigos o sea, claro. no conocía a nadie crees que es el choque cultural el más, más fuerte que pega no sé si es el más fuerte pero pega duro ese porque uno está acostumbrado a como decís a hacer asado de los domingos eh, me voy a la casa de Fulanito, acá a la hubo... vuelta. Me voy a. Tenemos una fiesta, lo el Fulanito el fin de semana. O sea, tenés toda tu red claro. de, de amigos, de familiares, donde puedes ir y, y pasarla bien. y un golpe durísimo. O sea, yo la verdad, eh, ¿cómo decir? Me cuestioné, o sea, si estuvo bien hacer el cambio, ¿no? Pero le di un chance, dije, bueno. A ver qué pasa. ¿Cuándo pensás que fue, por ejemplo, el momento que dijiste, bueno, diría así? O ya, una vez que entré al high school, en marzo entré a estudiar, lo, lo que estudié fue inglés, solo inglés para prepararme a entrar a la secundaria. Fue chistoso porque llego alcohol, al, al secundario y no entiendo nada. Claro. Una cosa es estudiar lo teórico y crees que sabes, otra cosa en, en mi cabeza estaba, no, yo estoy preparado, yo estoy listo. Claro. Voy allá y no entiendo nada no. O sea, me, me hablaba, me entraba por un oído Me salía por el otro y estaba perdido Y tuve la suerte, bueno, que en ese colegio este, Había latinos Colombianos, bolivianos, etcétera Y me ayudaron Yo era muy bueno para la matemática Porque fui a un colegio técnico Muy bueno para las matemáticas No necesitaba inglés, yo hacía todo, pum, rapidísimo Bueno para las matemáticas Música y artes la, la gente que, que piensa venir y, O sea, que se imagina el nivel de inglés ¿qué le recomendás. Si vos sabes que vas a venir a un lugar donde se habla inglés Prepárate en inglés Por ejemplo Empezar a mirar películas en inglés Mirarlas con subtítulos en inglés Para leerlas y entender Cómo se pronuncia y cómo este, Se escribe Tienes que intentar escuchar En la radio Yo escucho radio en inglés Aunque te rías lo que ayuda muchísimo a aprender inglés son los programas de Dora la Exploradora, Diego, claro, que sí, son para programas chicos. para niños y te enseñan y podés agarrarlo con una rapidez espectacular. Tiene varios emprendimientos y también trabajando duro puede ver resultados disfrutando su familia y su tiempo libre. La comunidad latina de acá es bastante, bastante grande. La comunidad mexicana es inmensa. Acá en Edmonton? En Edmonton. Okay. Es inmensa. La comunidad, está la comunidad argentina, es pequeña todavía, está creciendo, pero es pequeña. No crece a comparación de los mexicanos, luego tenés salvadoreños, cubanos, etc. Pero en general la mayoría, yo diría el 70% son mexicanos, okay. si no es más. ¿Cómo ves la comunidad mexicana en este caso? Por ejemplo, cuando yo empecé mi compañía, a mí, como mi esposa es mexicana, y ellos me adaptaron, uff, fue... Muy, muy bueno. O sea, estuvo muy bien. Eh, yo sentí que me, me adaptaron al grupo muy rápido. Ah, más rápido que, por ejemplo, como la, la, la comunidad argentina es muy pequeñita. si sí, nos juntamos varias veces, este, una vez al año en, en ciertos lugares. Pero no no es como la comunidad, por ejemplo, mexicana, que es grande y hacen fiestas y hacen este están bien organizados o sea, la verdad sí me, me gustó adaptarme con ellos mucho. Lo que sí veo de la comunidad latina es que son varios emprendedores. Yo tengo tu compañía, mm -hmm. eh, ahí eh, me nombraste la de los bizcochos. ¿Cómo se llama? Sí, este, bizcocho se llama, eh, uh -huh. sí. Hay muchas, muchas, muchas compañías. O sea, yo por suerte tuve la, la, la felicidad de encontrarme con todos estos emprendedores, gracias a mi trabajo, ¿no? Porque ¿Pensás que el latino o la persona que viene acá a emprender su negocio Aparte de que sea mucho trabajo y más el que sea difícil, pero le va, le va bien o ¿no? puede eh, tener un futuro. Sí se puede, pero siempre está en la persona. Claro. O sea, si tu mente está preparada para hacer lo que querés hacer, lo vas a hacer. O sea, por ejemplo, yo desde que estudié administración de empresa, yo sabía que no estudié para, para trabajar para alguien más. Mm. Yo estudié eso para mí mismo. O sea, va a ser duro, va a tener que lavar copa, sí. va a tener que sacar nieve, sí. va a tener frío, te va a sentir solo, Ajá. pero puedes proyectar a un futuro exacto, bueno. Exacto, sí. Esa es la diferencia, como decís, con Argentina. Es que en Argentina yo he visto gente que tiene su negocio y, y sus cosas, pero es muy difícil progresar, muy, muy complicado. O sea, vas a trabajar cinco, 10 años... Y, y la línea de progreso no es muy grande, o sea, tal vez me equivoco, tal vez haya gente, pero es muy complicado. Sí. Acá no. Acá es, digamos, trabajas duro y tenés la recompensa. Claro. Necesitas este, muchas cosas, este, pagar licencias y todo. Todo tiene que estar en regla. Sí. En Rodrigo encuentro otro caso de que si querés algo, aunque suene imposible y parezca muy lejano, si realmente lo querés, lo puedes lograr. ¿Qué le aconsejás al pibe de 18 años que tiene Canadá como una posibilidad? Que se preparen. Uno es el inglés. Ese es de básico el mm -hmm. inglés. Este, Prepararte con qué querés hacer, qué vas a estudiar, qué vas a hacer luego, porque mucha gente termina de estudiar y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, porque, por ejemplo, en tiempos difíciles como ahora no hay tanto trabajo. Si venís, es a trabajar. Claro. A trabajar, a, a dar lo mejor de uno y ver cómo uno crece. Y al, al padre de familia de 30 y algo de años, que también ya está cansado de allá. Y que no... Acá no, no hay límites para entrar. O sea, si entras bien, te adaptas Uno se puede adaptar desde viejo, joven, mediano, o sea, todo el mundo se adapta. ¿Querés es, eh, decirle algo a tu familia? De allá, no, si no, solo ver, un ya. saludo a mis amigos. este Siempre me acuerdo de, de mi escuela. Siempre me acuerdo de mi escuela porque me dieron, la verdad, una... Unos estudios de la escuela de, acá, de Chaco. De, de Chaco sí. okay. Un saludo a, a mis profesores, a mis amigos a... y también la comunidad latina de acá. Eh, acá vamos a dejar todos los datos de tu compañía. Sí, Pineros, General, General, General Cleaning. Ya saben, si necesitan que se acelerar, a generar la a compra, esencial, move out. Eh, acá vamos a dejar los datos para que puedan eh, contactar. Y últimas palabras sí, que sí. quiera decir: que crear. se animen a, a venir a Canadá. Muchas veces es difícil. Dejar el país de uno, pero cuando uno ve lo que hay del otro lado y te preguntas por qué no vienen... Si tu instinto te dice, vamos, o sea, ¿por qué te estás quedando acá en un lugar donde claro. estás, digamos, sufriendo cosas? Y hagan un intento. O sea, bueno, gracias, gracias, nos vemos. Y de paso les quiero recordar a toda la gente de acá de Edmonton que si tenés tu negocio, si tenés tu compañía, o si querés contar tu historia, contáctame en mi Instagram, cheloazulay, y también podemos hablar, podemos tomar un café, acordate, yo te invito el café, pero bueno, para que hablemos un ratito y que la gente conozca tu historia, que conozca tu compañía y que la comunidad de acá sepa quién sos. Y acordate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.